saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo os está hablando en directo como siempre LUIS desde madrid line ya sabéis que siempre emite en directo mm, Muchas gracias por estar ahí eh, saludo primero a los que veis luego este vídeo mientras se van conectando en directo los que ya estáis suscritos al canal que siempre emitimos en directo os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión y que lo que queremos es haceros pensar y que ya cada uno tome sus decisiones. También os recuerdo que os hacemos unas consultorías todos los días, de lunes a domingo, en Instagram, también en Skype y que tenéis el canal de Telegram de los PrisLinas. Bueno, sin más dilación. Él es Danilo, él es David. Hola. Llevan dos meses, más o menos, ¿no? Dos meses aquí en España y un poquito os van a... casi lo mejor. Lo primero, que se presente cada uno, el mismo. Yo doy difusión en redes sociales y ahora hacemos la entrevista, ¿vale? Hola, pues, buenas noches a todos los que nos están viendo. Un gusto. Mi nombre es David Ángel, este, soy del de Salvador. Tal como dijo al inicio, tenemos aproximadamente dos meses de haber llegado aquí a Madrid este, en El Salvador pues fui soy el menor de cuatro hermanos ambos todos profesionales en El Salvador tengo mi carrera profesional como médico eh, estuve trabajando un año allá y decidí venir acá y pues acá estamos ya desde finales de octubre esa ha sido así en parte más o menos mi trayecto para de allá la para acá. ya profundizamos. Y tú Danilo un poquito, preséntate si quieres. Hola, buenas noches a todos. Eh, pues soy Danilo, vengo de El Salvador, tengo 29 años. Eh, pues eh, como, el compañero, como el amigo acá, David, eh, yo vine a, por lo menos a inicios del mes de octubre. Eh, en El Salvador yo tenía mi trabajo también, eh, trabajaba en el área administrativa, eh, pues durante el tiempo eh, de, de estar viviendo en El Salvador, pues eh, tomé la decisión de venirme a vivir acá a Madrid para poder buscar un trabajo, poder buscar una mejoría en nuestras vidas. Vale. Déjame por si el, el micro, ¿vale? Sí. No me acercaré mucho que luego me regañáis pedilines. Bueno, estoy. Saludo cordial a todos los que os estáis conectando ahora en directo en el chat. Aprovecho el que vea esto luego. Si no está suscrito, que se suscriba, si le gusta el vídeo, porque siempre emitimos en directo y así puede preguntar. Eh, los que estáis ahora en el chat, ir poniendo las preguntas, que luego se las traslado. Tanto a David como a Danilo. Vienen del Salvador. Sí, Antes quiero darle las gracias a los administradores de Telegram, a Daniel, azú a Rafael. Y a David, que, que llevan el grupo de Telegram, que tiene mucha información, ¿vale? El que no tenga el enlace, que me lo pida en los comentarios, que le, se lo doy. Bueno, ellos nos van a explicar sobre todo cómo instalarse en España siendo recién llegados, y bueno, y también el tema del frío. Mirad cómo ando yo, prislines, aquí en mangas de camisa. Mirad cómo está David, todo abrigado. Todo abrigado me han estado explicando el tema del clima hombre lo digo un poco en broma ¿eh? que no es para tanto el frío pero bueno que os digan ellos yo la primera pregunta que quiero mm, decirles eh, lo vuestro es un caso real no habéis sí. venido los dos desde el Salvador no os conocíais no no, no en el Salvador ¿Os habéis conocido o aquí o en acá, España, acá en España. Eh, un poquito pues por qué vinisteis podéis decirlo ¿El, el motivo que os ha venido a traer a traeros aquí y también querría un poquito saber pues cómo lo hicisteis, el tema del alojamiento y eso. Que responda primero el que prefiera, ¿vale? Te cedo por si acaso el micro. Este. Vale, entonces, ¿cómo nos venimos acá? Pues igual, creo que la mayoría aquí con Danilo este, pensamos un futuro mejor en nuestro país, pues es muy bonito y todo. Pero para crecimiento profesional, una economía estable no es el lugar más adecuado al momento. Así que pensando en un mejor desarrollo, igual las metas académicas profesionales en el país cuesta desarrollarse profesionalmente. Entonces uno comienza, por lo menos yo en mi lugar, estuve investigando, yo era médico allá... Aquí al momento todavía estoy pensando es para empezar a homologar mis papeles como médico acá y pues en un futuro trabajar de mi propia profesión acá. Entonces paso número uno sea lo que uno sea si solo tiene título de bachiller o escuela ver si esos títulos se pueden homologar acá qué es lo que se necesita porque eso es muy importante, quieras o no, para un trabajo, para una entrevista, el grado académico. En el país de uno, no puede ser universitario, pero estando acá, mientras uno no haya homologado o arreglado esos papeles académicos, uno no es nada. Entonces, la mayoría de personas se frenan un poco para querer contratar a alguien. Entonces, ya posteriormente, averiguar los vuelos. En cada país, tiene sus diferentes tarifas y sus diferentes requerimientos. ¿Cómo ¿Cuántos costa a vosotros el vuelo? Por cierto, Prilina, los que estáis en el chat, ir poniendo ya las preguntas que luego se las tramito. ¿Cómo ¿Cuántos costa a vosotros? Acá, vale, a vosotros, entre, David y Dani. Entre algunos tips sí. este que uno le puede dar, buscar las temporadas bajas. Para ahorrar un par de dólares o la moneda que tengan en las temporadas bajas, este se pueden encontrar muy cómodos los viajes sin necesidad de agregar más. Si uno busca temporadas altas, entonces ahí sale una pasta y duele más gastar mucho y después enterarse que el vuelo que uno lo puede lo compró a mil de vale dólares. ¿Cuánto costó? david ¿Cuánto costó? Los que este, quieren saber, están preguntando. ¿Cuánto costó? El vuelo del de Salvador acá a mí me costó un aproximado este de 930 dólares. Con ida y vuelta. Ida y vuelta hay que comprar el, el, el, el vinisteis pues, como ¿no? turista no ministro sí, sí, sí. al recuerdo prilines que vinieron como turistas y son del salvador los dos sí. perdona dani sí, claro, eh, pues eh, aquí como el amigo david comentaba pues eh, eh, hay que buscar las temporadas bajas sí eh, algunas eh, agencias de viajes ofrecen el paquete completo que eh, es vuelo y de vuelta eh, nosotros hemos venido como, vinimos como turistas y pues así ofrecen en algunas agencias de viaje el paquete completo eh, Sí hay diferentes tipos señor, de precios ¿La, la agencia uh, la tuya no, eh, pero bueno, pero, pero cómo, pero no, ¿cómo no, no sabe la agencia? Pero es bueno, eso es no, no, los es, es eh, luego me dicen, "No puede ser." No, no lo compré en agencia. Es que igual ah, no no yo no yo no lo compré en agencia. Pues yo lo te te ¿No, me, me, dicen, me dicen, "No es posible que no sepan la agencia." No, el, los... el, el, bueno, por sí, lo menos sí, están haciendo comparativas. Es que por lo menos yo armé sí, todo mi paquete, así yo busqué mis mis vuelos yo busqué mi hospedaje, yo compré mi seguro de viaje, que es un requisito para poder ingresar. Si no tiene un seguro médico, este lo van a frenar y probablemente lo vayan a regresar al país, porque por lo menos si van a ingresar como turistas acá, lo principal es su pasaporte, si necesita la visa, eso el visado o no visado. Ahí en El Salvador en la... os piden visa no, no, sé en El Salvador Mira, hasta el día de hoy, día de hoy, no, hoy. Pero por el, no le metan el miedo a los que aquí no queremos no. miedos El próximo sí, año nada, el es el en el 2021 año. lo de tías, ah, sí. que ya sé por ah, dónde ¿sí? van lo no han retrasado no, el 2020. No, están muy puestos. Sí. Escucha, Victoria Alonso nos pre os pregunta. Luis, bueno, yo lo traslado, David. Y mira, dice, ¿cómo traemos los documentos para pasar el control de migraciones? Me refiero a partir de nacimiento, certificado de antecedentes, seguro. Todo eso, David. Vale. Anilo, vamos. Vale, por lo menos este es. Yo no quise tomar un riesgo aquí, porque quierase o no, si uno viene como turista, muy diferente ya traer una visa de trabajo. Armas. Ahí usted puede traer todos sus papeles tranquilamente en su equipaje, Vosotros pero como turista, de turistas. Así como es. turista es como arriesgarse, jugársela. Bien, una pregunta rápida, os os miraron luego, yo estoy de acuerdo con Danilo y con David, hay que traerlo todo preparado, migración responsable. Ahora basta, para que no lo traigas preparado, para que te pare y sí. te lo miren todo. Ahora basta que lo traigas la ley de Murphy. ¿A vosotros os lo revisaron luego al llegar o simplemente os sellaron el pasaporte y bienvenido a España, danilo venga, te toca. Pues, que no pues a mí la verdad solamente llegué al área, al área de migración. Eh, me preguntaron cuántos, por cuántos días yo venía acá a España, que si solamente acá en España me iba a quedar o pues me iba a movilizar a otras partes de España. Y les dije que no, porque que solamente Madrid venía. Y pues solo me sellaron el pasaporte y me dijeron bienvenido a España. Ah, y, y a <risa> ah, ti, David, te sellaron pues... y bienvenido o te revisaron todo. Aunque okay. insisto, aunque, aunque te dijeran solo bienvenido, yo aconsejo que lo traigas todo bien. Sí, sí o sea, igual tuve tan buena suerte que eso, porque es uno de los miedos que si uno tiene conocidos acá es que le dicen que tuvo tan mala suerte, es que mira. Te preguntan robamiento, todo, te pregunta por ahí, por eso esto, casos este, te revisan la maleta, te y luego revisan bienvenido dinero, a España, bienvenido a España. Bienvenido, es que estamos ¿verdad? haciendo una estadística. Sí, eh. Todavía no pasó por nadie en el canal que le hayan revisado todo, pero eso no quiero decir que, que no lo traigas bien. Mira, nos pregunta por ejemplo Evans Villegas que cuánto pagasteis por el seguro de viaje. Si lo recordáis, el Danilo. El seguro de viaje pues eh, es de acuerdo a los días en los que vienes. ¿Tú cuántos días? Más, ¿Cuántos venías cada Yo venía por 10 días. Pagué un, un seguro más o menos de 40 dólares. ¿Y traías traía los 90 euros reglamentarios, sí. los 900? Sí, los traía, los 900 vale. reglamentarios. ¿Y tú, David? Yo, a mí, por día me costó 350 dólares. también para 10 días? Este no, yo lo compré para menos, para 7 días. ¿Tú venías para 7 días. Para 7 días. Y para 10. Para 10. Prilines llevan dos meses, ¿no? Dos meses. Ahora vemos, ya pasa. Ver, no os hago spoilers. vamos por pasos. Sí. Entonces, eso también... Oye, en que el... no, no borro vídeos, ¿eh? Tener cuidado que no borro vídeos. En El Salvador, si algún salvadoreño lo vea, hay agencias que pueden encontrar su seguro de viaje económico y muy bien garantizado, cubriéndole la mayoría de cosas y sin gastar mucha pasta, porque hay muchos que le dicen que lo compren de la aerolínea y es una son un montón de dinero que se gasta de aerolínea. eso si me quieres ayudar con los comentarios puedes <risa> mira nos dice jonathan hoyos que donde se compra el seguro que si lo comprasteis en agencia de viajes yo lo compré en una agencia de viajes eh, se llama nombre, claro mejor, ¿eh? se llama tony castanea eh, eh, donde yo lo compré eh, pues él tiene lo, lo compré por medio hice todo el contacto por medio de whatsapp con él ...porque la agencia la tiene un poco retirada fuera de la capital de San Salvador... ...y pues hice contacto con él y por medio de WhatsApp eh, hicimos las, hice la compra... ...hicimos las transferencias de vidas, él me mandó toda la información... ...de lo que incluía el, el seguro de viajes... Y pues, bueno, aún él vende también paquetes de viaje para venir acá, pero eh, me salía un poco más económico comprarlo directamente en la agencia de Iberia. Y si venías por siete días en tu caso, tenías también el vuelo de regreso para los siete días. Y, vuelta, y, pues, y sí. tú, sí. vale. Eso y es en total, lo que importante. has dicho, ¿no? Unos 900 y pico 900, dólares, ¿no? dólares ¿Y, y tú, Danilo? El mío costó 850 más o menos. Incluyendo el seguro, ¿no? no y todo. Ah, ¿no? el seguro aparte. Sí. ¿Y el seguro cuántos costó más o menos? Eh, como 40 dólares a mí me costó como 38 38 dólares aproximado búscalo ahí no me va a ayudar danilo está mirando en su en su móvil para ayudarme con los comentarios así somos más sí, si quieres ¿eh? si no yo me encargo no, no pasa nada aquí estamos con los amigos que son los Prilines vosotros relajaos total que mmm, más preguntillas que tenemos aquí importantes bueno eh, ¿Cómo hiciste para alojaros recién llegados? Venga, David, empieza tú y, y sigue tú, Danilo. Vale, vale. Entonces, <risa> si hay ciertos no, pasos no, no, no, no. muy importantes para cuando uno viene a España o va a viajar a un país de la Unión Europea: su pasaporte visado, el seguro médico y alojamiento. Si un alojamiento, ya sea hostal, hotel o Airbnb, que usted deja, na, les pueden poner trabas acá. David, tú cómo conseguí que traía la reserva de hotel, lo que yo, yo, yo, yo ya había hecho igual mi reserva. ¿Y ¿Cómo en le hiciste? Con el en un hostal, ¿no? En un hostal. Toma nota, la... se puede en hostales. Que lo preguntáis mucho. Hostal, claro que sí, ¿y es mucho sí. más barato. Claro, perfectamente. Sí, puede igual. El hostal es lo mismo que el viajes. Tienen que buscar temporada baja. Le sale la habitación mucho más económica, más sencilla. ¿Cuál es la temporada baja, David? Para el que no se haya enterado. La temporada baja es de entre septiembre octubre, septiembre octubre hasta mediados de noviembre. De noviembre para adelante los vuelos, el precio de los vuelos se elevan. ¿Y luego cuándo vuelve a bajar? Este, si de ahí... Es que lo preguntan mucho luego. Enero es temporada alta, enero-febrero, pero a mediados de febrero comienza a bajar. Wilmer Quintero Zambrana, Zambrano, perdón, si digo algo mal, un nombre me lo decís. ¿Qué precio te salió el alojamiento 10 días? 10 días? El 10 días eh, me salió uf, como 400 euros. 40 por día más o, menos. más o menos. ¿Y lo pagaste? ¿Lo habías pagado ya o solo era una reserva de estas eh, que hay por booking que lo pagas cuando llegas y.? y pagué una parte desde El Salvador eh, con, con tarjeta y ya cuando vine acá a Madrid pagué la otra parte. Vale. ¿Y te llegaste a alojar? ¿Los 10 días o no? Es que la invitada de, lo, de ayer, la invitada del viernes, vamos, no. <ríe> Yo le decía, joder, tenés el hotel esperando. Además era hotel, no era hostal. Y no lo usó. No, y lo había sí, pagado. No. digo, pero bueno. No, sí, Vosotros lo un... disfrutasteis o no. Eh, ella no sé si era un Seratón, pero. <ríe> no, claro. Eh, pues pasé los 10 días en el hostal. Y luego, pues. Ya ¿Y luego, luego dónde os alojasteis? Que eso interesa mucho. Ya, pues allá después de los 10 días tocó buscar. Una habitación una, para poder alquilar una habitación y poder estar eh, ya viviendo acá en Madrid. ¿Y cuánto vale esa habitación y dónde la encontraste? Y tú también luego la viste. Porque sea, bueno, era distinto caso, ¿no? Sí, sí. Eh, diferentes fechas. Ajá. Pues eh, empecé a, a buscar la habitación. Hay muchas aplicaciones acá, eh, acá en Madrid, sí, sí. en ver, España, no en, en, en Badi, eh, Idealista, eh, que es donde eh, estuve buscando la, la habitación, eh, me estuve hospedando por lo menos un mes. En, en, en Cusera y pues eh, una pregunta que nos había surgido ahí el empadronamiento ahora, ahora tratamos claro. el empadronamiento. <risa> Escucha que cuánto vale la habitación entonces a día de hoy <risa> para que lo sepan ellos porque ahora que tienes una habitación <risa> o ahora vamos 80, 30 280 300 al mes y no la compartes con alguien que te sale en la mitad como nos ha dicho alguna algún Prislines porque ese precio a lo mejor pues un compañero y eh, te sale la mitad, eh, un truco entre los 300 a 350. Ahí yo he hecho una entrevista a una chica que, es exacto, era 300 y le salía 150. Lo compartía con una amiga. David, ¿cuánto te costó a ti el hostal? Nos están preguntando. A mí el hostal, pues tuve tanta suerte que encontré una promoción que por lo menos los siete días me salió en 91. ¿Los 7 días 91? 91 dólares. Fíjate, mucho más barato, ¿no? Porque aquí sí, 40, dice, ¿no? Hay que 40, al 40 al día. Fíjate lo importante que es la información. ¿Eh? Sí. Danilo, David, Pirilines, fíjate. Sí. Y qué ahí, buena oferta. ¿Dónde la encontraste? Sí. Este, yo la estoy buscando en múltiples pá páginas de reservas de hoteles, tribago Hasta este, al final me quedé con una de Booking que me tiró muy buenas ofertas, pero igual. ¿Y ¿Usaste, usaste luego el alojamiento? Sí, lo usé unos días, pero de ahí como hice ya, no, ya. los días. Sí. ¿Y la habitación cuánto? ¿Más o menos como dice él o te cuesta más o menos en la actualidad? ¿Como este, dice Danilo más o menos? O? No, es, es así. Yo por lo menos, yo cuando ya venía acá... Por lo menos ya tenía como un contacto. Ah, tenías a alguien aquí Ajá, que, ya te informó. que Que como un poquito, David, nadie, pero. Nadie ¿Y ahora cuánto te cuesta una vez? Vivís en Madrid los dos, ¿no? Sí, en Madrid. Y 300. ahora vamos al empadronamiento. ¿Y cuánto suele a ti más o menos la habitación ahora? Eh, 350. ¿Y las 10 para ti solo o la compartes? Este compartida. compartida. ¿Compartida? Pero ¿350 por cabeza o la mitad este, para ti? la mitad. Es mixta. O sea, te cuesta por 150, más o menos, o un más poco más, o 170. Uh -huh. Venga, que sí, que tenía razón. El empadronamiento nos están preguntando. ¿Os habéis empadronado? Sí, yo soy empadronado, pero eh, no no no ahí donde estaba viviendo eh, durante el primer mes. es el problema. El porque problema. pues la casera no dijo que no quería y no podía empadronarnos. Eh, así que tuve que buscar otra otra vivienda, otra habitación y pues. La primera pregunta que tuve que hacer, nomás llegué, fue pues, si, si podían empadronar. Y, asa, y, asa. y desde que entré, el primer día me, me firmó la ficha para poder ir al ayuntamiento, para poder hacer el trámite. Claro. Para sí, si no, no cogías la habitación. Ya sí. aprendiste la lección, Prilines. Sí. toma nota, toma nota, Prilines. Que si os podéis empadronar, aunque ya sabéis que tenéis derecho a empadronaros, aunque no os quieran empadrar el casero acompañar sí. pero bueno buena opción lo que ha hecho él, danilo de preguntar oiga si no me va a empadronar no quiero su habitación sí. david tú te empadronaste yo tuve legalmente uno el tiempo de vivir acá empieza a correr desde que está empadronado entonces aunque mi compañero danilo vino antes que mi persona yo estoy empadronado mucho antes que él. yo a los Tres, cuatro días de haber venido, fui empadronado ya de estar en esa habitación. Corre que, que suben los comentarios, Ingrid es Shuar. Bueno, perdóname, Ingrid, por favor, ¿qué hostal? Y nos están diciendo que nos acerquemos más al micro, ¿eh? Danilo, mírelo tú ah, mismo, él. Ah. Yo creo que es por Danilo y por mí, que lo compartimos todo bien. ¿Qué hostal, por favor? Vaya, que yo... les interesa mucho. Es que. Con nombre y apellidos estar pendientes. Yo ya era nos todos dice, los días, todos los días con el celular en la mano, revisando las promociones que a veces hay promociones de hoteles tres estrellas que están muy accesibles. ¿Y en qué aplicación? Este, por lo yo buscaba en todo. Booking, Kaya, tribago ay con, con nombres y apellidos. Yo podido, ahí, y ahí yo David, podía Ayudando buscar, a los clilines. Ahí, y miraba, marcaba, fíjate. estaban ofertas. Por lo menos yo. ¿cu ¿Cuánto has dicho? 70 euros los 10 no, días, o 91 no, euros. Los 10 no días, hay, fíjate, a 9 euros no, al día. vamos, vamos, vamos. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa pero fue forma, vosotros Chueca. habéis venido aquí a trabajar y aportar. ¿no? O, ¿O a pedir ayuditas? No, a trabajar. Esto es sí. una pregunta que hacemos mucho a los prilines. ¿A trabajar y aportar o, sí. o a que me den ayuditas? Vaya, el ver, nombre perdonad, del hostal, yo, sé, yo lo sé, eh, pero para... Ello. El, el hostal fue en Chueca. ¿Eh? Hay diferentes partes de Madrid que se pueden conseguir muy baratos, por lo menos a mí en Checa y me quedaban accesibles muchos lugares para salir, como es a conocer. Los primeros días uno tiene que adaptarse y conocer el ambiente también. Una pregunta que hace mucho cambiaste los dólares por euros aquí y dónde, si los cambiasteis aquí pues... y a qué precio, porque ahí hay mucho debate también. Sí, yo cuando yo cuando vine acá a Madrid pues el, el, a, acá hice el cambio de dólar a euro porque estuve buscando en El Salvador y la mayoría de los bancos no tienen. Eh, así que lo hice acá, eh, tenía conocidos acá allá y me llevaron a. Al, al, al, ¿Al, sol? al sol, a los sol? chinos, sol? No, sol. pues sol es lo más caro, <risa> sí. los prislines nos lo han dicho, el sol por 100 dólares te dan, creo que eran 70 euros, en cambio los chinos por 100 dólares te dan 80. <risa> sí, yo lastimosamente, pues ahí en sol lo hice y pues bueno, acá Claudio Fernández está consultando eh, si es necesario comprar el pasaje de vuelta, la reserva del hotel, el seguro tener más o menos un plan de los lugares turísticos que supuestamente que tiene que ver los videos. vas a visitar Pablo no se ha visto los niños. Una, una falta sí. tenemos que poner preguntas nuevas sí. David dónde cambiaste el dinero igual la misma creo que la mayoría busca el lugar más conocido que Sol en pero esos lados es, caro. es... no se habla a hablar de los chinos pero igual siempre ¿Para que hay otro ajá no eso sí pero yo hay que vaya tal como decía el compañero Danilo en el Salvador en las agencias no más, ¿no? bancarias donde se supone que deberían de cambiar busqué busqué llamé y no no tenía pero este, si tienen algún asesor financiero pueden revocarse a ellos porque al final yo sí encontré y traje por lo menos 200 euros ya así en físico y lo demás ya lo traía en, en dólares que me han servido bastante acá. Ya vosotros en el aeropuerto no, no hacían como en el de Venezuela, ¿no? que, que como no vayas con cuidado te traen los dólares para acá y, y no salen de Venezuela. Pregunto No lo sé No, por lo menos a mí en lo personal El dinero O sea, en lo personal El dinero siempre estuvo A mí, conmigo En la maleta, pues es una muy mala opción Porque se pierde la maleta Se perdió todo yo soy Álvarez, no te estoy ignorando, no vamos a hacer spoilers. Están preguntando si estáis con papeles o no. Eso eh, hemos dicho que vinieron con 7 o 10 días de turismo, llevan dos meses y ahora vamos a aclararlo. Claro. Que, que lo están preguntando? Míralo tú, Danilo. Si quieres. Pues no, todavía no estoy con papeles. Estoy en trámite eh, de asilo. Yo lo hice, eh, me... Saqué, me fui para eh, perdón cómo se llama a Luche a Luche Eso, a la agencia el... de Luche a solicitar la cita para eh, para poder tener la entrevista para poder realizar el trámite para el asilo cuánto tiempo pasó desde que llegasteis a España a que fuisteis a Luche a solicitar esa cita pues eh, ¿Más o menos? yo más o menos estaba a la cita para 10 días pero tuve la suerte de aluche para, para, para la, la primera para que me dieran la primera bol la boleta blanca yo tuve la suerte de que estando ahí llegó un agente y le dijo al que está, re estaba realizando dando las citas de que eh, la cita habían 10 eh, cupos para el día siguiente así que <ríe> estuve la, tuve la suerte de que me dejaron la cita para un día después eh, para 10 días estaba más o menos la cita ¿Y tú, David? ¿Cuánto fue? Yo vine a la semana, fui a Luche, yo a la semana directamente, directamente. pero puede, pueden hacerlo el mismo día, si ustedes sí. quieren el mismo día ir a Luche pero temprano, porque hay una cola. Recordamos que vienen del de Salvador, ¿De Salvador, no de Venezuela. Prelines, me habéis pedido gente de otros países. Aquí tenéis a David y a Danilo. Suscribiros por fin, que vea esto y no esté suscrito. Y like si os gusta. Sí, claro. Sigue, claro. Entonces, igual, yo a la semana ya fui a Luche. Solo el pasaporte, le preguntan algunas cosas generales cuando entró y sus nombres direcciones y a mí me dieron la cita para dentro de aproximadamente 15 días y era me dieron la dirección del lugar que tenía que ir para hacer la entrevista para presentar el caso y tramitar la tarjeta blanca no hubo mucho problema y andáis los dos como esta tarjeta blanca como sí. dos señores ya sí perfectamente perfecto que. Meimei, no sé lo que dices de Costa Rica. Vienen de El Salvador, ¿no? Sí, sí. sí. Vale. Y es que Meimei, no sé lo que dice. Puedes ayudarme con las preguntas del chat, eh, si quieres. A ver, en España. Mercedes Arias, en España no debes de llevar pesos colombianos. En ningún lado te reciben, ni las casas de cambio. ¿Estás de acuerdo? No, hay. que, eh, que hay Uno, por eso, uno se tiene que. Re Ahí investigar directamente en el, antes de salir del país para ver en qué lugares si sí aceptan la moneda del país por lo menos en el salvador no tenemos tanto problema porque son dólares mira que que, que liliana chirinos hola para homologar esto, tú como eres médico, es que hay profesiones que sí o sí hay que homologarlas. Sí. Otras no es necesario. Sí. Tú, Danilo, que, que has estudiado, eh, perdóname. ¿cómo este vale. Es que va, es va la pregunta que nos hace Liliana Chirinos. ¿Para homologar un título máster es necesario apostillarlo? Un colegio privado me pide homologarlo para poder trabajar. ¿Qué opináis vosotros que lo habéis hecho? ¿Tú los has apostillado, los has homologado? Vale, esto es dependiendo de cada país, tiene que investigarse. Pero hablamos aquí en España, o sea, No, es que claro, vaya. del país de procedencia, país de sí, procedencia sí. porque en El Salvador <coughs> es obligación apostillar cada título apostillar de este si quiere el de la escuela el de bachillerato y la universidad y todos los másteres tú, es ¿tú los apostillaste los míos están apostillados y te costó mucho eso. ese proceso no solo es invertir tiempo tiempo no es tiempo pero poquito dinero no david y tú danilo lo has lo apostillado eh, sí, primero se homologa eh, bueno eh, por lo menos en el salvador tengo que homologarlo eh, en el ministerio de educación y luego llevarlo a Relaciones Exteriores para que me puedan apoyar el, el, los títulos que, que tenía en El Salvador para que tengan validez fuera del país, pero acá ya en España hay que llevarlo al Ministerio de Educación también para poder iniciar el trámite para eh, que pueda tener validez y dependiendo el el grado académico y es la el arancel o el pago que se le da hay que llenar una solicitud y todo y para empezar el proceso jaime lorenzana por supuesto mira no, no ignoramos a nadie os aseguro que cuando acabo un directo me veo todos los todas las preguntas del chat y todas las que no han quedado respondidas me las apunto y en la siguiente consultoría en Instagram, que la hago todos los días, aunque hoy no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, mañana si no, las que han quedado sin responderos las voy a responder. Eso seguro. Pero ahora en directo. Jaime Lorenzana nos dice: Soy del Salvador. Soy del Salvador. Eh, no me ignore, pues no. Por ah, favor, sí. voy para Barcelona en enero. ¿Dónde puedo pedir asilo? Ahí. Vaya, es como cada región. Cada región. Este, cada provincia perdón, aquí en provincia cada provincia tiene su área para espe pedir específicamente todos los que vienen para Madrid es, van, tienen que ir a luche sí o sí si están en otra provincia tienen que ir a la policía nacional de esa provincia Entonces, o cogerte una ave que son tres horas y hacerlo en Madrid no, los de Aluche, los de Aluche dijeron perfectamente <ríe> ¿Y eso David <risa> Y eso ¿Y ya que no? pero es que yo sea porque lo digo Ajá. mira lo bien que os ha ido a vosotros en dos meses tenéis vuestra tarjeta blanca dentro de cuatro meses la roja si en barcelona lo hacen igual de rápido por supuesto es recomendable pero como en barcelona me lo manden para dentro de un año como hay algún caso de cantabria Vaya, Mira no, no cuesta escucha no, escucha okay. lo que voy a decir, David no cuesta nada te vienes aquí te empadronas aquí en un hostal gasta los 7 eurillos esos por día te haces tu cita y luego te puedes volver a Barcelona y desde allí puedes transferirlo ah, que eso sabemos sí. mucho vale. claro pero, si, te digo, tienen pero que hacer, hombre, ¿tienen? si en Barcelona va igual de rápido por supuesto que lo hagan Barcelona ¿tienen? pero si no tienen que hacer obligaciones daros trucos legales todos eso sí no pero eso sí si van a hacer eso empadronense o que tengan dirección acá y de donde se pueden empadronar porque si ustedes aunque, salen aunque con la te hago otro inciso David, porque aquí es debate, ¿eh? cada uno luego, nadie tiene la razón, ni yo, no. ni ellos, ni nadie. O sea, de yo, inteligencia vale. un debate. La chica del viernes se había pedido el asilo, ahora eso sí era, de Venezuela, y no se había empadronado. Vamos, que la metió una bronca en directo, pero no empadronado ¿Qué sacó de ahí? Que se que pidió el asilo sin estar empadronada. Por eso salto ahora con lo que está diciendo David. Para, es una relación ah. inteligencia colectiva, ¿eh? Luego metéis en Telegram que ya veis que este debate es bueno al final para todo el mundo. Por lo, por lo menos... Las recomendaciones que dan los agentes en Aluche es uno cada quien en su región si no tienen dirección de Madrid no les va a querer no les quieren dar o sea eso va a tener es la suerte de cada quien ajá porque también los agentes lo hacen porque si no vendría aquí toda España Sí. en madrid te lo dan en 10 días y uh -huh. vendría vamos en un momento aquí toda españa y lo saben entonces que no sí. diga, no decimos que lo hagáis ¿eh? damos información y lo opiniones. otro lo otro que piden por lo menos la gente de la lucha el día que yo fui a solicitar la cita es que la dirección tengan una dirección fija no a algunos no les gusta mucho el hostal porque dicen que, y si mañana se van, y a dónde les mandamos la carta, cómo los contactamos. Entonces, esas son algunas cosas que a mí en lo personal me dijeron estando ahí. ¿Sí? Bueno, pues acá. Acá, acá están preguntando eh, que qué es la tarjeta, que qué es la tarjeta blanca y, y qué preguntan. La tarjeta blanca es para eh, cuando tú has iniciado el trámite de asilo. Que eso es lo que te permite y te, ¿Ampara? y te ampara de que la policía no te pueda detener, que no estés ilegal, porque eso te respalda durante los seis meses que dura esa tarjeta blanca. Mira qué pregunta más interesante de Melissa González: ¿Cómo se envía el dinero que no se lleva en el avión? Si conocéis vosotros algún sistema. Yo conozco varios, pero prefiero vuestra opinión. ¿Para mandar el dinero a lo mejor del de Salvador aquí o.? ¿Conocéis algún sistema, alguna aplicación que no se ha traído encima? Pues lo, lo preguntan, yo ¿eh? Bueno, en lo personal, eh, lo que yo no traía en mano, lo traía en, una, en mi tarjeta de débito que yo tenía en El Salvador y pues y como todas allí la recarga eh, y... ¿Sí? puedo recar si la, me la pueden recargar desde El Salvador y, y luego yo gasto acá o lo saco en efectivo si es lo que necesito si nos si si si cobran una comisión por sacarlo lo porque gastas, no la porque como no es la misma agencia bancaria pues depende algunos por lo menos a mí eh, el, el mío eh, Bank es que yo lo, lo retiro y me cobra una comisión de 1.75 por transacción por pagar por, por, pagar, pagar, por es pagar. muy buena idea lo recargas en el país y lo usas aquí para gastar más que para sacar en billetes que eso es para más para caro para gastar al de la tienda le va a dar igual de mientras sea una tarjeta una mastercard una visa le da igual que sea exactamente muy, muy, muy, mira, una buena aportación ¿eh? Sí, lo, y lo bueno es que hasta para el mercado Sí, muy diferente en nuestros países que uno va al mercado y tiene que pagar con dinero en efectivo, claro, porque claro. no aceptan tarjeta. Y aquí en aquí el casi mercado todo, va por todo lado va con tarjeta. Aquí hasta el y café va con tarjeta. Visa, Mastercard. Todo. Oye, meimei meimei Mei Mei. amigos, yo soy de Costa Rica y no puedo pedir asilo. ¿Qué le decimos a meimei Mei? Vaya, es que es se que vería es que asilo. Hay que ver las causas, aquí fácilmente le pueden negar asilo a cualquiera. Tiene que ver la causa. Generalmente, aquí costarricenses yo no he visto. y esto no, nos a... dice, nos es... dice, no, no, si no es, es por la situación personal. Sí, eso es la situación personal, no eh, eh, cualquiera. Este puede Es que mira lo que asilo. dice Sofía Treminio. ¿Cómo hago para pedir asilo por orientación sexual? Pues lo mismo, si en tu país te persiguen por tu orientación sexual y tu país no te protege, tiene que ser que tu sí. gobierno no te proteja o te persiga incluso. Hay países que si eres gay te persiguen, o que si eres no sé qué, te, lesbiana te persiguen. Ese sí podría pedir así. O porque soy de no sé qué religión y allí mi gobierno me persigue. No, ¿Políticamente? No, ahí también. sí podría. Políticamente también. Mm. vale ¿Vosotros, vuestro motivo un poco a grosso modo se puede conocer o no? Eso ya cada uno. No, no borro vídeos. <risa> bueno, solo así general, el que viene del de Salvador para Barcelona, él sabe cuál es el punto clave de que un salvadoreño emigre. Así que en general es, es delincuencia. Más, delincuencia. Así punto general. Ah, pero por delincuencia. Delincuencia general, no delincuencia política. Este no. A ver, eso no es nada personal, joder. No, pero es que. Es que yo cada... tengo entendido, a ver, si es por inseguridad ciudadana, no sé yo si. Es ahora, que... distinto, por ejemplo, en Colombia, para que veas que algo, claro, que nos lo han dicho invitados, que a lo mejor los que antes eran allí terroristas o tal, ahora forman parte de ciertos gobiernos en Colombia. Entonces, claro, a ese sí le tienen que admitir. No sé si es parecida a la situación. Instrúyenos un poco si, si queréis. Vamos. No, vaya. El Salvador es, si uno lo busca en internet, es uno de los países más inseguros. Hasta aquí el mismo día que fui a Luche me encontré con ciudadanos españoles que me preguntaron así usted dónde es? ¿Del Salvador? Vale, me dice, como que yo no supiera, me dice, El Salvador es el segundo país más inseguro del mundo. Ah, vale, no lo sabía. Entonces, sí, no, ya no, hay no, ahí no, de ahí de entrada, lo lo ¿Y ¿saben? Es el primero? ¿Es no, esa? No sé. ¿Colombia? puede andar entre Honduras, eh, Honduras o no Salvador. Y yo quería que Honduras. No, vale. el Salvador es uno de los países más inseguros. Entonces, de entrada ahí, uno se puede imaginar por qué uno emigra de su tierra natal. Ahora la pregunta que no me gusta nunca hacer, pero como siempre hay algún pijotero que si habéis encontrado algún caso de xenofobia y en el, en el tiempo que lleváis en España, bajo vuestra perspectiva personal, pues lo que yo llevo acá en España, pues no, hasta el momento ningún, ninguno, ninguno, ninguno. Eh, todo ha sido muy bien el, el trato que he recibido por acá. Tal vez, eh, como en, la, en algunos, eh, tal vez con las personas. Eh, de Cuba que, que, o de color. Los de color. ¿no? Los de color. Ah, esos son, ah, sí. son, oh, eh. son, son, son los primeros. Son los primeros. Y por los parte reales. de los españoles, oh, fíjate, yo me refería a los españoles, no habría pensado no, eso nunca. ¿Tú, David, es, coincides con lo que dice Danilo? Este, vaya, igual, coincide en el inicio de que, por lo menos de mi parte, nada, no. Es muy diferente la cultura, muy diferente en El Salvador, el calor de cada persona. Aquí uno lo el español no puede decirlo acá, pero es un poco más frío. Ah, que, o sea, me veis frío. No, encima que os estoy haciendo Ajá. un vídeo porque lo, lo digo siempre, yo ni sabían que venían para line. Uh -huh. Yo lo, prefiero que el invitado lo descubra o habléis en general. Bueno, no. claro que vosotros sois más calientes también, pero nos tratamos bien, David. Sí, no, que, aquí no, aquí no, entrevistaos que... como héroes, estáis no. ¿Eh? en qué país no. os entrevistan así. Ah, sí, Está en bien, qué bienvenida. Vamos. Vale, pero este, a lo que me refiero es no en el frío de ignorar a las otras personas, sino que muy diferente en El Salvador, uno se encuentra a cualquier desconocido en la calle y lo saluda. Hola, buenos días. Aquí, uno desconocido, no vete lo a Alemania y verás si te saluda alguien ahí en la calle. Igual y se, es que y se hace frío, y se hace frío, y ah, no, saludan a la mitad. No, pero, pero de ahí por lo menos a nosotros eh, de latinos no ha habido eso de que nos haya, por lo menos a mí hasta el día de hoy No ha habido nadie que me haya así discriminado, dicho algo, pero en algo que creo que quizás, quizás se malinterpretó con él es que lo, hay ciertos españoles generalmente algunos ya de mayor edad que no les gusta los de color generalmente como ellos son los que pilar pilar vergara en qué trabajan los invitados de esta noche y eso que esto lo añado yo y eso que son hombres y es más difícil sí. se puede encontrar trabajo no está muy difícil no y qué aplicaciones si es el caso para ayudar a la gente vale Empieza tú, Danilo, que si no, no te vamos a... Bueno, pues, eh, hasta, el, hasta por el momento eh, <risa> no estoy trabajando. Y sí, como lo dijo Luis, eh, para hombres es mucho más difícil poder encontrar un trabajo. Eh, hay aplicaciones para buscar empleos, eh, ya sea Mil Anuncios, eh, eh, eh. Indep. Eh, Indep es otra aplicación para poder encontrar trabajo Indep, InfoJobs, Job and Talent, Empleos en Madrid, eh, Trabajo.com eh, pues hay varias aplicaciones acá eh, que se utilizan para, para poder buscar trabajo aún oh, está adecuado, empleate David, te puedo asegurar que a ti en el sector de la medicina no te va a faltar trabajo. Dentro de cuatro meses te lo puedo asegurar, ¿eh? ya lo vas a comprobar. En sanidad, sí en se llama sanidad por en general, sanidad. tanto medicina como enfermería, etcétera, no te va a faltar. Danilo yo creo que tampoco a ti porque te veo una persona muy despierta. O sea que pero que, que lo sepáis. ¿vale? Ahora hay una pregunta que nos decía Rosa y Ivette de otro vídeo, que qué pasa si luego os niegan el asilo. Yo digo al 97 de los solicitantes de asilo incluidos los venezolanos se lo van a denegar porque una cosa es que le admitan el trámite te dan la tarjeta blanca te dan la tarjeta roja pero dentro de cuando eso se gestione lo van a denegar el 97 yo he leído estadísticas no pasa nada no os asustéis la administración va muy lenta y van a tardar en denegarlo entre tres o cuatro años cuando pasen esos tres o cuatro años, habéis estado legalmente, habéis trabajado legalmente, habéis residido legalmente, y como habrán pasado tres años, podéis pedir lo que se llama el arraigo social. Por lo tanto, podréis continuar. Y luego dos años más, si queréis, los de Latinoamérica, podéis pedir la nacionalidad española. Es la pregunta que nos hacía Rosa y Bet, que lo sepáis. Si queréis añadir cualquier otra cosa más, yo siempre os diría algo que a vosotros os habría gustado que os dijesen, que no sabíais, que ahora sabéis por haber llegado, haber estar aquí. Pues para que a los pillines les pueda ayudar algún consejo lo que se os ocurra y cualquier cosa que queráis añadir y ya luego acabamos el vídeo y luego me estudio todo lo que ha quedado pendiente en el chat y en la consultoría de mañana la, lo respondo. Toma Danilo. Vale, este, bueno, solo hacerle recordatorio a todos que antes de salir del país, bueno, en nuestro caso el Salvador revisar toda la documentación que todo si uno va a hacer ese trámite de venir a emigrar acá dejar todos los papeles en regla todo todo todo ya sea sus constancias sus títulos aunque solo sea el bachillerato igual todo eso le sirve acá no es de que ah, es que yo solo soy bachiller y no lo voy a hacer no todo eso sirve acá no es lo mismo ser un bachiller acá que no ser nada acá. Tener paciencia. Que Te lleva un poco de tiempo, pero que lleva. Lleva tiempo, pero luego compensa ¿no? Sí, todo eso, quiere decir, no, eso pesa un poquito. No es lo mismo eh, sacar aquí un curso para complementar el, su bachiller que que lo manden a sacar el bachillerato otra vez porque no lo no lo ha homologado acá. y ¿tú estás trabajando en la actualidad? Actualmente Ahora. no. ¿Has ahorita, buscado, has trabajado en algo en estos meses? ahorita en b ahorita el plan... No borro vídeos, ¿eh? Pero puedes decirlo que tampoco sería un delito. Es que eso no, Aquí no es delito estar sin papeles, sé ¿eh? que lo no, claro. que no es vuestro caso, además. Pero... Sí, tal como se dijo al inicio, para un hombre es mucho más difícil, pero no es imposible. El punto es tener paciencia y, como dices, rebuscarse, ver, moverse. Si vaya, por lo menos yo, que sería para sanidad, trabajar. Como eh, mientras no homologue mi título aquí todavía no soy médico pero no es Todavía estoy en el proceso No acá yo lo que he hecho me, Ah, me te está apostillado Y lo estás sí, haciendo yo, yo acá. dejé todo apostillado todo hecho y solo estoy esperando el paquete para llenar la solicitud y meterlo al ministerio de educación all right, all right, all right, bien a los dos nos dice edison visión si piden pruebas para pedir el asilo Venga, Danilo, te toca. Bueno, pruebas sí eh, de dependiendo, dependiendo eh, lo, por lo que tú vengas y, y manifiestes por qué solicitas el asilo. Eh, dependiendo si sí, pues, por alguna agresión pues, que tú hayas recibido. Y si tienes podas, pruebas, pues tráelas. Por eso no hay problema. Sí. Pero ahí depende del caso de que cada quien manifieste dentro de, por qué solicita el asilo. ¿Y por qué se ha venido del país de residencia? Si sí, entre si tienen pruebas que las traigan, eso es, puede ser clave también para Diana Prada. Diana hay. Prada, cuando están haciendo el trámite de asilo, pueden pedir reintegración familiar a sus parientes directos o hay que esperar el resultado o esperar a pedir la residencia cuando se cumplan tres años. Habéis entendido la pregunta un poco, o sea, si por ejemplo ahora vosotros podríais traeros a los familiares que estáis en trámite. Ahorita no. Hasta donde por lo menos me lo explicaron a mí. Yo no estoy de acuerdo. O sea, por lo menos hasta así como medio... Pero bueno el debate. Ajá, sí. A ver, los tú así no. Pero pueden venir y hacer lo mismo. Sí. sí. Así la es, es que es una como, manera de reagruparse. Yo doy camino rápido. La, la, la reagrupación de este uno a hacer... Sí. Si ¿Sí? venido rápido, ¿No hay que tener una situación de tu familia. Aunque yo creo que habéis hecho bien, si hay tiempo es mejor lo que hacéis vosotros, prepararlo sí. todo bien, incluso venir primero uno, abrir sí, el camino. Abrir el y camino, luego ya... porque venir solo, solo, solo es muy difícil. Así para. No hay nadie que le explique dónde hacer, dónde tramitar los transportes, que es muy importante saber cómo viajar, dónde moverse, etcétera, etcétera. me Mei, Mei, Mei, Mei, Mei, Mei dice que va a pedir asilo humanitario. Ja, ja, ja dice eso. El vuestro era un humanitario político. Estáis dando ideas aquí a miles de personas, ¿eh? Yo no digo nada y no borro vídeos. Bueno, si quieren hacer eso, si quieren hacer, si quieren hacer eso es es cada quien persona es libre de hacer eso pero igual que se puede leer bien tenemos que castigar aquí a beatriz b dice que cómo puede trasladar euros para no llevarlo en mano gracias beatriz b no ha visto el vídeo desde el comienzo eso lo hemos hablado beatriz B. luego lo ves tranquilamente aunque si ellos te quieren ayudar no son los profesores <risa> Claro, pues ya lo habíamos mencionado pues puedes traer? Sí. puedes traer una parte en efectivo y la otra, pues yo la traía en tarjeta de débito. Y acá utilizo la tarjeta o oh, la saco en efectivo, dependiendo eh, la cantidad que necesiten. Mira lo que dice Roger, Roger Adistazábal, otro que no se ha visto el vídeo del principio. Dice que os ve muy sospechosos con las respuestas. Dicen que no dicen agencia donde viajaron, ni precios, ni nada. como que no? Habéis dicho precios, sí, y la gente, habéis dicho agencias, y han dicho Viajeras, todo. Dice. Vete luego al principio del vídeo que lo han dicho todo. Que desde Madrid hasta Barcelona, York y Bides, si te coges un ave son dos horas y media, tres horas. Y si te lo coges a horas raras, es barato. vale O sea, si te vas en una hora punta, el billete es más caro. Pero a lo mejor te coges a las seis de la mañana o a horas valle, que le llaman. En dos horas 45 minutos te plantas de Barcelona a Madrid y vuelves. Pero lo que ha dicho David es cierto, te van a decir que, que tienes que vivir en Madrid, ¿no? padronarte pero eso se podría hacer, no sé, es que no sé cómo está ahora en Barcelona, es que esto va cambiando un montón, eh. En cada región. Mira, os digo una cosa, venís aquí a Luche eh, en mayo, abril, mayo, eran meses. Lo que habéis hecho ahora vosotros rápido eran meses. Empezamos a hacer estos vídeos y oye, misteriosamente se arregló. Pero hay otras zonas que no, eh. Pero hay un montón hay de gente, que, bueno. hay una cola. Pero no fuisteis a las 4 de la mañana, ¿no? No, ¿no? es que en Sevilla les hacen ir a las 4 de la mañana, si no no tienes papel y hay 20 plazas, atienden a 20 Vamos, como llegues a las cuatro y media ya, ya no, hay, ya ya no hay. Hay. porque va una familia con cuatro a lo mejor, te lo juro que lo hemos visto en entrevistas. Si queréis añadir algo más, el consejo, no habéis dado el gran consejo y ya, y ya finalizamos el vídeo. El gran consejo que queréis ver a cada uno. Y ya. Y se os ocurre algo. si no sé, Pues. Esperáis. Si sí, viene esta temporada, traer mucho abrigo mira, claro. camisa, camisa mírase, mira pero abrigado y todavía tiene... Este normal, este normal No, el, eso, eso igual, del clima uno se puede este, sí. este, investigar Entre los tics que uno puede hacer así, decir, no, voy a ir allá compro ropa Este, el tics para hacerlo acá, están la gente que está acá es Comprar la ropa fuera de la temporada. Aquí la ropa de abrigo, ¿En qué, tienda, ¿En qué tienda recomiendas? Si pues conoces. Aquí. Hay la ropa económica, vamos, claro. Aquí hay ropa económica, por lo menos la mayoría busca lado de primar. Es o ese, igual. El primar, exacto. Lo hay mucho. establecimientos chinos que se encuentra ropa muy barata. Oye, que nos dice aquí que cuánto por cabeza, dice José Luis gareto ¿Cuántos euros se vive al mes por cabeza? Aproximadamente, es que estamos haciendo una estadística, luego os digo yo cómo va. ¿Cuánto calculáis vosotros para vivir normalillo? Siendo, claro, económico, por cabeza, más o menos. La pregunta del chat. Y ahora os digo lo que han dicho otros invitados. Pero bueno, pero pues... Vosotros, ¿no? Ahí dependiendo de... Claro, dependiendo ahora, de la calidad... Dice para vivir, ¿eh? No para, para vivir, pues. Para sobrevivir, venga. Para sobrevivir. Para sobrevivir, <risa> para sobrevivir pues. Más o menos. Más o menos. En euros. al mes. De 10 a 15 euros. No, al día. No, no al mes. Ah, al mes. no tengo la estética al No, no, pongo la calculadora si quieres. 15. bueno, <risa> <risa> 15, 10, 11 euros al día, más o menos. Más o menos, ¿no? 15 por 30, David. Son. Vale, 15 por 30, y soy malo. 150, 300, 450, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Los invitados nos han dicho que entre 300 y 400 euros. Que con 300 mm -hmm. se puede tirar el mes. Y ya con 400 mejor. Es que eso igual, todo va a depender de la suerte de encontrar un piso o una habitación. Muy lo del piso, la habitación barata. Sí, 400 y 400, ¿Sí? uh -huh. vale. Con una habitación que se puede encontrar, teniendo suerte, entre 250 a 280 para una persona también se puede encontrar para pareja en de 280 a 300 350 entonces todo eso va a depender pero de ahí la comida para comer acá si uno se busca barato eh, alcanza puede alcanzar el dinero y comer tranquilamente así decir de que voy a aguantar hambre o algo no José José José José, José ha caído en la trampa del turista llegó a, como turista, José José, no te has visto el vídeo de la trampa del turista, ha llegado como turista, ha encontrado un trabajo, le ofrecen contratarle y la legislación a día de hoy está que para regularizar eso le toca volverse a tu, te toca volverte a tu país arreglarlo, salvo hay cinco excepciones, mírate el vídeo de la trampa del turista y las cinco maneras de entrar como turista y quedarte legalmente en España, ahí tienes la respuesta como podrías hacerlo. Oye, ya la última pregunta, que nos preguntan cómo está lo del transporte aquí, si podéis decir con precios y todo, por fin, tema del transporte, Madrid. Bueno, lo de transporte, eh, cuando yo vine, yo, ya yo había sacado la cita eh, en la página de internet eh, para poder sacar la tarjeta personalizada de transporte, porque venga, la una picada, eh, pagar picada por picada sale muy caro. Entonces, eh, mensualmente pago 54.90 y tengo derecho a toda la zona A. Claro, que tienes y es que hay otra por 20, pero hay que ser menor de no sé cuánto, ¿no? De, cuánto? de, de lo, 20, los adolescentes, de menor de 25. Menor de 25, años. 20 euros al mes, todo el transporte. Todo, y más de 25, Todas la zona. toda las zonas. La zona. Y más de 25, has dicho 50. Eh, cuál, de, pero no son todas las zonas, si no, vivo más lejos. No, no. son zona las A. zonas en la. En que las que vivas, eh, que yo vivo en la zona A, pago 54. 90 60 si sí, eh, la zona 24, vale 50, 60. 54 o va 60. 90, 90, 90. Este si quieren incluir la zona B1, ya va, ya le agregan hasta 101 euros Si así van aumentando para todas las zonas. Entonces es muy importante saber en qué zona y qué zona se van a mover. Claro, si van a vivir en Toledo, que está muy barato, los pisos es zona más lejana. Sí. a lo mejor oye que me dice que se quiere venir. Me mey, mey, mey. lo pone ahí en el chat que nos dicen bueno prilines que queréis añadir algo más los invitados que sois es los que mandáis luego me veo todas las preguntas del chat vale pues que no, sino... se al canal darle clic <risa> y suscribir la campanita para que les caigan las notificaciones de cada nuevo vídeo ay ay ay eso es. Así, es así es sí sobre todo y que si os ha gustado darle un like por fin y si lo ves y si no estás suscrito pues suscríbete con campana como dice david sí que así siempre, como siempre emitimos en directo, si en los próximos chats puedes preguntar. Que los, las preguntas que han quedado resueltas sin resolver, vamos descuidar que me las leo una a una, las imprimo y en la consultaría de mañana de Instagram las, las las respondo. Vale. Que muchas gracias a David, vale. muchas gracias a Danilo, bueno, gracias, en, muchas eh, gracias. A ver, estar pendiente acá. Gracias a ustedes también por estar pendientes eh, de acá y pues ya lo mencionaron ambos, suscríbanse si no están suscritos. Había uno que ya no me acuerdo el nombre que decía que si le compartía la habitación <risa> Os lo juro lo veis luego en el chat ¿vale? Claro, vale Bueno vosotros podéis responder también comentarios luego si os apetece Vale, vale. muchísimas gracias David, muchísimas no, gusto, gracias Danilo Pri, Prilino muchas gracias a vosotros que nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Os recuerdo el que no esté en el grupo de telegram pedidme el enlace si no lo tenéis que hay muchísima información allí ¿vale? Y que espero veros en el próximo vídeo, ¿vale? Chao, chao, Prilines, hasta la próxima Chao, chao, chao, chao, chao